el anime comienza con un grupo de alumnos celebrando su graduación de preparatoria todos esa sección de uno que se llama mirai al terminar las clases este chico a una tienda intenta robar un pan de melón pero al final no se atreve a hacerlo y sin decir ni una sola palabra después se sube al techo de un edificio se para sobre el borde y viendo la ciudad dice que es hora de morir luego de esto se deja caer lanzándose al vacío pero cuando cree que está por tocar el suelo un ángel lo atrapa en sus brazos salvándolo de una muerte inminente Mirai, impactado piensa que ya murió y que el ángel lo está llevando al cielo pero este le dice que que lo salvó y le muestra cómo las personas siguen con su vida, ya que si él hubiera muerto habría sangre y la gente estuviera gritando alrededor el prota le pide que lo deje de morir pero el ángel le dice que vino con la intención de hacerlo feliz, también empieza a hablar de cómo su familia murió hace 7 años y después de eso su tía lo adoptó y ahí sufrió no por miedo. parte de ella y de su tío a esto mira y le dice que no tiene amigos ni familia y no tiene ninguna razón por vivir, pero el ángel le responde que es de rango especial y de que vino a darle esperanza para vivir, ahí el prota le pregunta cómo le dará esperanzas, a lo que el ángel le responde que al no tener a nadie Tiene la libertad de ir a donde quiera Y le ofrece así unas alas de ángel Como también puede conseguir el amor de quien quiera Si se lo propone También le ofrece una flecha roja de escupido Y después de esto lo hace elegir entre ambos Mirai sin ánimos pide a ambos en tono de broma Pero el ángel aún así acepta Mirai no le cree así que se da la vuelta y trata de irse Pero en eso el ángel divide su arco de la cabeza en dos Y se lo lanza a la cabeza y a la mano del prota Este intenta quitárselo Pero el ángel le dice que ya no puede hacerlo Hasta que se decida un nuevo dios Y que no tiene por qué preocuparse ya que solo los ángeles podrán ver sus anillos de alas y flechas después de esto el ángel emocionado le pide que pruebe sus alas mira y todo desanimado hace un poco de esfuerzo y dice que aparezcan sus alas después de esto grandes alas de ángel salen de su espalda sorprendiéndolo la chica lo tranquiliza diciéndole que nadie puede verlas ni tocarlas luego el prota piensa en la sensación de volar y rápidamente las alas lo llevan hasta el cielo así mira y pudo mirar el atardecer desde las nubes y volar cerca del océano y termina llorando durante el viaje cuando llega a una ciudad ve un trébol en una bandera que le recuerda momento en el que estuvo con la que parece ser su amiga de la infancia. Luego el ángel lo encuentra sentado en un techo y le dice que con las alas puede ir a donde quiera sin límites. Además de que le falta que pruebe la flecha roja, pues con ella puede manipular a alguien para que lo ame. Esto pone en duda a Mirai y se pregunta cómo puede un ángel hablar de manipular a gente, por lo que le dice que es un demonio, pero la chica ángel le dice que no existen los demonios, y si existieran solo serían en el corazón de las personas, y pone de ejemplo a sus tíos quienes se asesinaron por codicia. Ahí Mirai le pregunta a qué se refiere con que sus tíos se asesinaron a a alguien. El ángel le explica que sus tíos a su familia hicieron que pareciera un accidente. El prota no lo puede creer, así que la chica le recomienda usar la flecha roja con ellos para que les diga la verdad. En ese momento, Mirai vuela hacia su casa y se encuentra sola a su tía fumando un cigarro. Mirai, disimulando su enojo, entra por la puerta y al verlo, su tía le ordena que le traiga un encendedor, pues el suyo ya no funciona. Ahí el prota le quiere preguntar algo, pero la mujer lo calla y lo llama escoria. Después de esto, Mirai decidió saca su flecha roja y se la clava a su tía, cayendo al suelo de golpe y cuando se levanta con Corre directo hacia el prota pidiéndole perdón y diciendo que lo quiere mucho. Ante esto, Mirai la empuja lejos y le pregunta si ella y su tío su familia. Al escuchar esto, la mujer se pone a llorar y le dice que ella se ponía, pero su marido insistió y terminó aceptando. Y luego dice que él lo había planeado todo. En ese momento, su tío entra a la casa y la mujer lo culpa de todo, pues al parecer el abuelo de Mirai tenía una enorme fortuna. Así que su tío planeó toda su familia para que su esposa heredara la fortuna. Y la única razón por la que Mirai sobrevivió fue que cuando su padre activó la bomba dentro de del auto, Mirai se había ido a buscar un dibujo que había olvidado en su casa en eso la mujer guiada por la flecha intenta atacar a su esposo, ahí Mirai les pregunta por qué lo dejaron vivo, ante esto su tía le grita que si lo adoptaban le dijeron que les iban a dar más dinero, en eso el tío le da una cachetada para que se calle y la tumba contra el suelo y la comienza a golpear, después Mirai se arrodilla y comienza a llorar gritando que deberían morir por sus acciones, al escuchar esto su tía guiada por la flecha del amor empuja a lejos a su esposo, toma un cuchillo de la cocina y se lo clave en el cuello, Mirai intenta llamar una ambulancia pero su ángel lo detiene diciéndole que no es necesario, ya que su tía ya está muerta. De repente, otro ángel sale del cielo y toma el alma de su tía para así llevarla al otro mundo. Después, la sangre del cuerpo de su tía se esparce, llegando hasta la mano del prota. Ahí él tiene un recuerdo de su madre, siendo buena y amable con él, por un dibujo que le había hecho siendo niño. Esto hace que Mirai grite agradeciendo por estar vivo. Al escucharlo, la chica ángel extiende sus alas y brilla diciéndole que se llama Nace, y que vino para hacerlo feliz. Luego de esto, pasaron tres días, y su tío testificó ante la corte que su esposa se había sacerdotado, pero Mirai seguía sin ser feliz ya que no tenía dinero y gracias a la flecha consigue un departamento y con las alas puede robar comida pero se da cuenta que no puede ser feliz si solo roba y engaña para poder vivir y que para ser feliz quiere una vida normal con amigos una escuela al cual ir casarse y tener una familia feliz y dice que primero debe conseguir dinero para eso ahí se le recomienda a, a su tío y a sus hijos para quedarse con la herencia pero mira y se niega a, a alguien ya que no cree que sea tan sencillo ahí el ángel le recomienda activar el segundo anillo de su pulsera sacando así una flecha blanca igual a la de cupido la cual al clavársela a alguien lo mata con una probabilidad del 100% En esto Mirai se pregunta por qué tienes un ángel NASA le dice que es para evitar el sufrimiento de quienes están por morir Y le comenta que solo esta flecha lo tienen los ángeles de rango especial y Dios Ahí Mirai le pregunta por Dios Y el ángel le dice que hay 12 candidatos a Dios aparte de él Y que cada uno tiene un ángel Y entre esos 13 candidatos van a elegir a uno de ellos para que sea el próximo Dios NASA le dice que si no se vuelve Dios le quitarán las alas y las flechas Pero Mirai no cree que pueda llegar a ser un Dios Luego el ángel le dice que si gana puede que sea feliz Feliz. Esto hace que y recuerda un momento con su madre de niño Donde le dice que para que sea feliz debe estar rodeado de gente que sea feliz Y con esto Mireille decide no usar la flecha blanca para matar personas Y también decide usar la flecha roja para que su tío se entregue a la policía Además de que buscará su propia felicidad sin tener que ser un dios Ya con más calma Mireille se sienta a comer mientras ve la televisión Y ahí observa un hombre que presume de tener muchas mujeres Pero lo que le sorprende es que arriba de él hay un ángel observándolo de cerca El hombre es un comediante de baja categoría y dice tener cinco novias Ahí le dice el prota que puede controlar 14 personas a la vez con la flecha roja, esto hace que Mirai le pregunta si se puede esquivar la flecha roja y Nace le dice que no se pueden esquivar a menos que usa las alas ya que son muy rápidas además de que el efecto de la flecha roja solo dura 33 días y solo se puede clavar una vez por persona, en un cambio de escena vemos al comediante que se encontraba rodeado de mujeres en un auto y se reía mientras sacaba su flecha roja, cuando de repente un hombre disfrazado de superhéroe abre la puerta y lo ataca usando la flecha blanca por todo el instante, esto hace que el efecto de la flecha roja desaparezca y Todas las chicas se asustan y corran Al día siguiente Mirai entrega el formulario para ir a la universidad Cuando va de regreso ve una noticia Que dice que el comediante murió Los días pasaron y el prota aprueba el examen de admisión No se está feliz porque aparte de esto El prota logra hacer que su tío se entregue a la policía Y le dé todo su dinero Y con eso se compra un departamento para él solo Pero parece que el prota aún no se siente feliz con su vida Ya que está preocupado por la muerte del otro Candidato a Dios En eso un televisor gigante muestra la noticia de un robo de un banco Donde estaban matando a rehenes cada 5 minutos Cuando de la nada una persona con disfraz que se hace llamar polimán llega volando a la escena las personas creen que es un superhéroe pero mira y descubre que tiene alas de ángel que solo él puede ver por lo que descubre que es otro candidato a dios al verlo los soldados se ponen a la defensiva y polimán al ver esto decide usar su flecha roja en todos ellos para luego ir con los ladrones y detenerlos en eso se acerca el primero y usa su flecha roja en él pero llega otro con una escopeta y cuando le va a disparar polimán vuela y lo esquiva por lo que el primer ladrón termina recibiendo el disparo pero cuando da otro segundo disparo polimán lo vuelve a esquivar para rápidamente moverse hacia el ladrón de la escopeta usando la flecha blanca y después libera a los rehenes y se anuncia en televisión nacional como un superhéroe polimán ante todos los medios dice que la muerte del ladrón fue un accidente y que no pudo contener su poder pero Mirai sabe que esa flecha tiene la probabilidad del 100% de matar a alguien, después polimán dijo que viene del espacio y que viene a vencer a 12 villanos, haciendo referencia a los otros candidatos a dios, además de que también comenta que ya venció a uno de ellos al escuchar esto Mireille le pide rápidamente a su ángel que se aleje de él, ya que nace al estar al lado de él es como si les gritara a todos de que que es un candidato. Ya en la noche el prota le pide a NASA que lo quite de la lista de los candidatos. Pero NASA le dice que no se puede, ya que si le quita sus alas y sus flechas morirá. Porque son un símbolo de esperanza y es como si abandonara la esperanza de vivir. Y le dice que así lo pidió Dios, ya que él está buscando a alguien que esté descontento con el mundo y quiera cambiarlo. Luego de esto NASA explica que los ángeles de rango especial otorgan alas y flechas rojas y blancas. Los de primer rango solo alas y la flecha roja. Mientras que los de segundo rango solo pueden otorgar las alas o las flechas rojas. Y también le comenta que un ángel puede subir a rango especial. Así como también puede caer a segundo rango según su comportamiento. Después de esto Nace le aconseja no salir mañana. Si no quiere exponerse a otros candidatos. Pero Mirai decide armarse de valor y si sí asistirá a su primer día de universidad. Por otro lado vemos a Polimán pero sin el traje. Y parece ser un estudiante con el cabello blanco. El plan es mantener esa cuartada como estudiante normal. Mientras los otros candidatos. Al día siguiente Nace se pone feliz al ver a Mirai animado por ir a la escuela. Y le recomienda clavarle la flecha roja a una chica llamada Saki. Que es la chica que le gusta a Mirai y que también es su amiga de la infancia. Además de que también asistirá a la misma universidad que él. Aina se le dice que a pesar de que la flecha roja es temporal, si logra que esta persona se enamore de él mientras usa la flecha, al pasar los 33 días ese amor se volverá verdadero y eterno. Pero mira y aún así se niega a usar la flecha. Cuando el prota va caminando a la escuela, ve un ángel encima de todos los estudiantes. Él trata de calmarse y actuar como un estudiante normal. Pero aún así el ángel se da cuenta y rápidamente vuela justo al frente de él. Ahí el ángel lo confronta y le dice que reacciona muy nervioso al verlo. Y luego le dice que es el ángel de un estudiante que está justo atrás de él. En ese momento cuando mira y voltea a ver a Saki, su amiga de la infancia, quien saca una flecha roja y se la atraviesa en el corazón. En ese momento sin control de sus palabras declara su amor por Saki en ese momento frente a ella. Al ver el prota se da cuenta que está muy triste así que la toma de los hombros y le dice que haría todo por ella. Luego de esto el ángel de Saki le pide que se vaya y se reúnan en la casa de Saki en secreto. Mira y al escuchar esto saca sus alas y se va volando rápidamente. Luego de unas horas Saki llega y su ángel le pide que le pregunte al prota sobre el rango de nace a lo que mira y le dice que es de rango especial, así que tiene la flecha blanca como las alas al escuchar esto el ángel de Saki lo confronta creyendo que es polimán, pero el prota lo niega y ahí le pide a Mirai que sea de las alas de Saki ya que ella no tiene alas, Mirai acepta sin dudarlo y ambos se toman de la mano para practicar el vuelo, y uniendo sus pulseras de ángel y abrazándose por la espalda empiezan a volar juntos, y ahí recuerdan un momento cuando los dos eran niños, y parece que ambos solían juntarse mucho ya que sus padres eran amigos antes de que los padres de Mirai murieran con esto el prota decide llevar a Saki a un lugar muy alto donde se puede ver el mundo desde arriba para animar a Saki, ya que la ve muy triste y de derrerse en el cuarto de Saki a ella le llega una noticia en el celular Saki lo lee y dice que Polimán detuvo a un criminal Al escuchar esto el ángel de Saki dice que Polimán le preocupa y que está planeando matar a, a todos los candidatos En eso mira y por impulso de la flecha decide ir a la televisión para matar a Polimán Ya que quiere proteger a Saki por la influencia de la flecha roja Pero es detenido por Nase Quien le dice que está siendo engañado por el ángel de Saki El cual se llama Rivel Ahí Nace le explica que si un candidato muere sus alas Y flechas se transfieren al candidato asesino. Y Rivel tenía planeado que mira y transfiera sus alas a Saki Después Saki parece arrepentirse de esto que también lo detiene. Luego de esto, Rivel les propone colaborar juntos. Mirai se niega porque Rivel intentó enviarlo a morir con Polimán. Ahí Rivel se defiende diciendo que en cuanto acabe el efecto de la flecha, Mirai podría intentar atacar a Saki. Pero no se le dice que eso es imposible, ya que el prota ya estaba enamorado de Saki mucho antes de que le clavara la flecha roja. Luego de esto, ambos ángeles aceptan colaborar juntos y deciden que lo mejor es que ambos vivan juntos, hasta que se decía uno o Dios, ya que puede ser peligroso que estén separados y solos. Al día siguiente vemos que Polimán detiene a otro criminal. Luego dice unas palabras a la prensa y regresa. Su mansión, después comenta que está cansado de lidiar con criminales y que prefiere ir directamente a eliminar a los 11 candidatos restantes, ya que ya había pasado un mes de que se anunció en televisión ante los otros candidatos y nadie lo había buscado aún. Luego vemos que Mirai lo amarran en una silla para probar si era cierto que en verdad quería a Saki sin la flecha. Esto pone feliz a Mirai, pues, a pesar de que ya no tiene el efecto de la flecha, logró decirle a Saki lo que siente. Además de que decía aceptar que Polimán es una amenaza y que tienen que detenerlo. En eso llegaron las 6 de la tarde y Polimán inició una transmisión en vivo. Ahí anuncia que quiere hablar pacíficamente con los otros candidatos y deja alquiló un estadio completo para poder hacerlo. Y les dice que la fecha es para pasado mañana a las 3 de la tarde. También comenta que eligió ese lugar ya que no tiene techo y quiere dejar todo lo más fácil posible para que cualquier candidato vaya. Pero aún así mira y cómo Saki y sus ángeles saben que es una trampa. Ahí River le dice que la mayoría de los candidatos son japoneses porque es un país con como... Pero aún sabiendo que es una trampa llega el día y mira y junto a Saki deciden ir al estadio sin sus ángeles para que polima no sospeche de ellos ya que quieren ver lo que va a pasar ya adentro ven que hay civiles periodistas y hasta helicópteros de televisión esperando a Polimán, y por encima de todo, el preta logra ver a un par de ángeles, y ahí se da cuenta que también han venido candidatos por otro lado vemos que Rivel y Linaz están observando la transmisión del estadio desde la casa de Saki, y están a la espera de cualquier ataque, en eso un civil inicia la cuenta regresiva para las 3 de la tarde, y al llegar a cero Polimán hace su aparición en el centro del estadio, y encima suyo también salen otros dos candidatos que usan unos trajes similares, uno de ellos le apunta con su flecha roja hacia Polimán, pero este no se mueve ni saca sus alas, y aprovechando que no se mueve el candidato contra Azul le lanza la flecha pero la flecha no se clava en él porque parece ser que ella tenía una flecha roja clavada ante esto mira llega a la conclusión de que ese no es polimán, y solo es alguien que está usando su disfraz, en eso los candidatos Azul y Amarillo confrontan al impostor y le dicen que no es el verdadero polimán, y esto pone en duda a todos los espectadores, luego de eso los candidatos Azul y Amarillo se ponen de espaldas contra espaldas, y le gritan al polimán original que aparezca, en ese momento recuerdan cómo se volvieron candidatos cuando no lograron entrar a la universidad, y deciden decidieron quitarse la vida juntos usando pastillas, hasta que dos ángeles llegaron y les propusieron ser candidatos a dios, y así ellos decidieron volverse el nuevo dios, para hacerse felices al uno al otro, de regreso al presente el candidato azul explica que la flecha roja solo tiene un alcance de 31 metros, así que como la grada está muy lejos es imposible disparar de ella, así que les den, si es que el polimán se encuentra en el centro del estadio, además de que la razón de que ellos están espalda contra espalda es para evitar ataques sorpresas, en ese momento el polimán original aparece en una de las televisiones del estadio, y ahí empieza a hablar de las flechas y de las Salas confrontando la estrategia del candidato azul y amarillo, vemos que esto confunde mucho a los civiles normales, luego azul va y toma de rehén al impostor de polimán y amenaza con sacar la información pero cuando una estaba viendo una pequeña niña sale flotando lentamente de las gradas y le grita a los candidatos azul y amarillo que por favor la protejan ya que le tiene mucho miedo a polimán azul acepta pero con la condición de que se deje clavar una flecha roja y la niña dice que sí y se acerca a ellos, pero cuando estaba por llegar el verdadero polimán vuelve hacia ella y le clava la flecha roja por la espalda, para después llevársela lejos Ahí azul le pide ayuda a los otros candidatos que están escondidos entre la multitud Pero con la condición de clavarles la flecha roja para tenerles confianza Pero vemos que nadie responde Luego de unos momentos dos candidatos de color rosa y verde llegan al lugar Y están dispuestos a unirse a ellos Así que los candidatos azul y amarillo se desplazan donde están ellos para clavarles la flecha roja Ya reunidos la televisión del estadio vuelve a encenderse y en ella aparece la niña postre, Y anuncia que el polimán de ahí no era el real Y que el verdadero siempre estuvo en el centro del estadio fingiendo ser un impostor Y así polimán candidato azul con la flecha blanca y le clava la flecha roja al amarillo Luego vemos que al parecer el rosa y el verde no eran más actores que Polimán usó Para distraer al candidato azul y amarillo Y así poder cambiar de lugar con el Polimán impostor En el momento en el que fueron a clavar las flechas al rosa y al verde y Ya muerto el candidato azul su ángel intentó llevarse sus alas y anillos a escondidas Pero Polimán se da cuenta de esto y le dice que por ley le pertenecen sus alas y anillos Así que el ángel termina dándoselas y luego se lleva el alma de azul al cielo Luego de esto Polimán anuncia la segunda fase del evento Y vemos que esposaron a la niña y al candidato amarillo juntos Juntos, y en eso, Polimán les pide que mueran. Pero como no sienten culpa por algo que le hubieran hecho para compensarlo con sus muertes, no acceden. Polimán, al ver esto, les apunta con la flecha blanca. Esto se que amarillo, se altera y quiere salir volando del lugar. Pero como está encadenado, la niña, las cadenas empiezan a lastimarle la mano. Ahí, Polimán le lanza su flecha blanca amarillo, eliminándolo al el instante. Luego de esto, vuelve a sacar su flecha blanca y esta vez le apunta a la niña. Y ahí, al ver esto, comienza a gritar y a pedir ayuda. Esto pone en conflicto a Miraya, que quiere ayudarla, pero no puede. Porque si lo hace, descubrirán que él también es un candidato. Eso el ángel de la niña llega y le roba a Polimán para que no elimine a la niña. Después se le dice que le dio una buena razón para no eliminarla. Y el ángel, a ver que no podrá comenzar lo grita por ayuda a los otros candidatos del estadio. Después vemos que Mirai observa a Saki y ella comienza a llorar para que todo esto se detenga. Y en un impulso de furia, Mirai activa sus anillos y está a punto de sacar sus alas. Pero se detiene cuando ve a Nace volar hacia el estadio. En ese momento, una persona misteriosa les toma una foto a Mirai y a Saki. Cuando ellos estaban observando el cielo, Nace sin voltear al ver al prota le dice que no se mueva. Ya que Polimán a la niña. Hasta que otro candidato salga a su rescate Luego de esto Nace habla con Polimán y le dice que Ningún candidato saldrá, así que le dice Que mejor es que dejen pasar a la niña, ahí Polimán Le dice que si nadie va a salir ya no necesita A la niña, y le lanza una flecha blanca Eliminándola, después Nace le dice que no le importa quién muera, ya que solo quiere ser feliz a su Candidato, en respuesta Polimán le dice que Él será el nuevo dios, pero se afirma que En el peor de los casos hará que su candidato Luego le grita a Mirai para que se mezcle entre La gente y se vaya, después todos salen del Estadio incluyendo a Polimán, y en la noche Mirai se siente horrible por no poder salvar a nadie, mientras Saki acepta odiar a Polimán compartiendo su dolor con el prota, luego Mira llega a la conclusión de que Polimán tiene que ser eliminado, pero no se anima a hacerlo y ni siquiera puede llegar a odiarlo, luego de esto recuerda un momento en el que estaba con su familia en el parque, ahí su padre le dice que no debe odiar a otros ya que eso no va a permitir que sea feliz, de regreso el presidente Saki dice que sería buena idea colaborar con otros candidatos que también odian a Polimán, y en ese momento es interrumpida por alguien que estaba fuera de la habitación en el balcón, Mira y abre la ventana y es un candidato que parece que fue voluntariamente a hablar con ellos, ahí el prota se a la defensiva, y el hombre le dice que pueden clavarle la flecha roja para que así confíen en él, en eso no se le dice mira y que no es necesario que le clave la flecha roja ya que ella puede saber si miente o no y dice que él está diciendo la verdad, así que lo dejan entrar y le dan una toalla para que seque ya que afuera estaba lloviendo, ya cuando están en confianza el hombre le dice que tiene cáncer terminal y les comenta que esos tres meses de vida que le quedaban ya habían acabado, pero cuando estaba a punto de morir un ángel apareció frente a él invitándolo a ser un candidato, y así aplazó su vida hasta que se decía un nuevo dios pero aún así el hombre no quiso aplazar tanto su vida y en su lugar usó la flecha roja para conseguir 200 millones para su mujer y sus hijos y en vez de volverse dios se propuso la manera de polimán para que el siguiente dios sea elegido justamente y así asegurar un futuro feliz para su familia por lo que ahora está en busca de candidatos a dios de que sean de confianza él les comenta que utilizó la flecha roja en los mejores 14 detectives para encontrarlos y ellos encontraron a Mira y a Saki en el estadio de polimán y luego de esto les pregunta si están dispuestos a ser dios pero antes de estos aquí como el prota niegan querer hacerlo y vemos que el hombre ya se esperaba esta respuesta ahí mira y acepta colaborar con él con la condición de que sea con su tratamiento ya que él cree que morir sería algo egoísta y afectaría negativamente a su familia a lo que el hombre acepta, al mismo tiempo vemos que Polyman está buscando ideas para usar todas las flechas que ha recolectado, ya que descubrió que no puede hacer que alguien con la flecha roja mate por él, en un cambio de escena el hombre le dice que se llama Nanato, y presenta a su ángel llamado Barret, y este es un ángel de conocimiento de primer rango, después todos suponen que el ángel de Polyman puede ser Meisa que es un ángel de deseo de rango especial luego Nanato les dice que trabaja como diseñador de ropa, y después de eso saca una libreta con diseños para posibles trajes para que así no revelen sus identidades mientras pelean con polimán y después de esto nanato regresa a su casa volando siguiente día vemos a polimán y se nos revela que su nombre real es Kanade. y ahora mismo se encuentra en su escuela de élite donde tiene un amigo llamado misu luego se van a ver a las chicas de otros grados y se ponen a mirar a una chica linda Ahí Kanade le pregunta a su amigo que si pudiera tener un deseo que elegiría a lo que su amigo le responde que mucho dinero pero a Kanade no le gusta esta respuesta y le pide algo más grande y ahí su amigo dice que eliminen las armas y la tecnología nuclear o que desaparezcan todas las feas. Esta última respuesta parece gustarle a Kanae, aceptando su deseo. Después su amigo le hace la misma pregunta y Kanae responde que elegiría algo imposible: como revivir a un muerto. Luego se dan cuenta que todas las chicas se fueron. Así que Kanae decide practicar su puntería con las flechas, a pesar de que nadie más las puede ver. Y descubre que si conecta las flechas rojas y blancas, su rango de distancia se duplica a los 60 metros. Al finalizar las clases, Kanae vuela con un ramo de rosas de regreso a casa, donde tiene el cuerpo sin vida de su hermana menor en perfecto estado. Y a frente a ella le deja las flores y le desea feliz cumpleaños. Por otro lado, nada le dice al PREDA que han encontrado otro candidato que parece ser un niño y al hacer cálculo saben que sin polimán aún quedan cinco candidatos desconocidos luego son interrumpidos por la noticia de una chica que se gente con las alas de ángel Aina se le dice que un candidato puede darle a las alas a un humano normal bajo ciertas condiciones por lo que podría ser otra trampa de polimán y investigando más a fondo descubren que se trata de una chica llamada mimi que se encontraba en un reformatorio por tener tendencias psicópatas ya que según las noticias los guardias actuaron extraño y le dejaron escapar con una sonrisa en el rostro como si hubieran sido flechados, además que la chica desapareció muy rápido. En ese momento vemos a Mimi que se encontraba haciendo el delicioso, con un estudiante que había secuestrado y flechado, hasta que son interrumpidas por Polimán. Él está enojado con Mimi porque las chicas eran lindas y él había pedido que solo secuestrara feas. Luego Polimán se va y la chica amarra a la estudiante para finalmente eliminarla. Por otro lado, River le explica que un humano normal puede usar las alas de ángel, siempre y cuando un candidato le clave la flecha roja antes de darle las alas, y así esa persona podrá usar las alas por 33 días que dura el efecto de la flecha roja. Luego de esto, Nanato le dice que Mimi con las alas Es más que una carnada Para atraer a otros candidatos Pero que pueden aprovecharla Como una forma de llegar a Polimán Y eliminarlo Pero Mirai se niega a eliminarlo Con su flecha blanca Luego Nanato le pregunta a Mirai Diciéndole que si Polimán Estuviera a a Saki ¿Qué flecha usaría para detenerlo? Sin saber si él ya tiene La flecha roja clavada Esto altera mucho a Mirai Pero después la situación se calma Y Nanato vuelve a su casa volando Al día siguiente en la televisión Se anuncia otra víctima de Mimi Que fue encontrada en el techo De un edificio Igual que los otros del pasado Luego de eso Nanato llega con Saki y Mirai, y les presenta a su ángel a los demás y después saca una bolsa con muchas armas y municiones, luego le ofrece una pistola a Mirai, pero él la rechaza, y le dice que si Nanato la usa, convertirá a su hija en la hija de un asesino, pero Nanato le dice que quien mata a Polimán se convertirá en un héroe y comenta que no le importa ser un héroe y lo que no quiere ser es un padre que no hizo nada por su hija, luego vemos que Mimi acaba de terminar con la vida de otro estudiante, y se dirige a otra víctima más, después Nanato descubre un patrón de los asesino. entre las víctimas y cree saber dónde está la siguiente estudiante, en ese momento aparecen Noticia que una chica se encontraba volando encima de un techo, donde encontraron a otro cadáver. Al parecer, Polimán le pidió a Mimi que deje a los cadáveres en el techo de un mismo edificio para que los candidatos que puedan volar puedan ir hacia allá. En ese momento, Mimi flecha a todos los policías y detectives del techo y les pide que se lleven el cadáver afuera del edificio y que no permitan que nadie suba. En eso, Nanato piensa que a pesar de ser una trampa de venir, y su estrategia es que él se desenfrentará a Mimi para distraerla. Mientras Mirai ataca a Polimán cuando le intentó. No Nanato, luego de esto, Nanato saca unos trajes especiales que mandó a hacer y antes de salir a enfrentar a Mini Nanato le hizo una cosa a Mirai, y es que si no llega a aparecer Polimán, él va a eliminar a Mini con su pistola, ya que es una psicópata con poderes de ángel y es un peligro para la sociedad y después de decir, esto salen volando directo a la gran torre, después vemos a Mini usando su celular unos momentos, y en eso llega a Nanato y la confronta apuntándole con su pistola, y comenta que en lo que llega debe pegarse a cualquiera que lleve alas, y revela que tiene una bomba a control remoto, en eso Polimán hace explotar la bomba y explota todo el edificio, Nanato cae inconsciente al vacío y Mirai vuela rápidamente a salvarlo, y lo deja sobre otro edificio y ve que por Suerte sigue con vida, ya que su traje de defensa lo salvó de la explosión. En eso, Nanato mira a Polimán volar detrás del prota apuntándolo con su flecha blanca. Ahí Mirai lo confronta como si no fuera nada, a lo que Polimán le dice que unas cuantas muertes no son nada si la victoria es volverse a Dios. Luego de esto promete que solo muchos no, no, no. candidatos, pero aún así Mirai sabe que esto está mal. Mientras habla, Nanato logra levantarse y volar donde está el prota. Y enojado planean atacar a Polimán, haciéndolo creer que quien tiene la flecha blanca es Nanato y no Mirai. Para que Polimán apunte directo hacia él. Pero ahí Polimán los amenaza con haber colocado una bomba en un edificio público y le dice que lo hará explotar si no se dejan matar, en eso Nace no le dice que Polimán está mintiendo para que el prota no se altere y lo ataque, pero el ángel de Polimán sabe que la bomba es real, y dice que Nace solo puede saber si alguien dice la verdad al verlo a la cara, lo cual es imposible porque él está usando una máscara, así que no se le está mintiendo a Mirai, ahí Polimán decide de todas formas explotar la bomba, y cuando está a punto de presionar el botón Nanato lo detiene, diciéndole que se dejará con la condición de que deje que Mirai escape con vida, Polimán acepta pero esto pone muy nervioso al prota, y en eso Polimán le lanza su flecha blanca a Nanato. y por impulso Mirai lanza su flecha roja hacia el proyectil deteniéndolo y salvándole la vida a Nanato, y ahí descubren que también puede defenderte de una flecha usando otra, y para que Polimán no active la bomba Mirai decide atacarlo de frente con su flecha roja, pero en un momento en el que Polimán logra alejarse de Mirai decide lanzarle su flecha blanca por una vez por todas, en eso el prota pone su flecha roja por puro impulso, y logra detener la flecha blanca de Polimán, así anulando su ataque y salvando su vida, al ver esto Polimán decide lanzar su flecha de muchas formas diferentes, para romper la defensa de Mirai pero no lo logra, así que vuelve a atacar de frente, pero el prota se defiende y decide atacar también. Y tienen una pelea entre flechas. Pero cuando mira se distrae con sus ataques, Polimán aprovecha para ir a atacar directamente a Nanato. Pero mira y huele y detiene su flecha. Ahí el ángel de Polimán le dice patético al prota. Pero no se lo defiende diciendo que es genial. Y así iniciando otra épica pelea entre flechas en el aire. En ese momento Nanato aprovecha que los están peleando. Y saca su pistola para dispararle a Polimán por la espalda. Haciendo que el prota tenga tiempo suficiente para que le clave su flecha roja. Pero cuando el prota se acerca, él ve que su cacao está roto y muestra parte de su rostro. Esto distrae unos momentos a Mirai y esto hace que Polimán escape, dando finalizado el combate. Luego Mirai y Nanato regresan a la casa de Saki muy cansados y heridos por la pelea, y están tristes por no poder detener a Polimán. Ahí Nanato le pregunta a Mirai por qué actuó así, pero él le dice que actuó por puro impulso, ya que no estaba pensando en nada en ese momento, y le comenta que fue el impulso de que nunca se defendió ante el bullying de sus compañeros o las agresiones de sus tíos, pero la presión psicológica fue mucha y Mirai no quería ver a más personas morir. En la noche, Polimán flecha a un doctor para que le trate la herida de bala, ya después de curarlo, Polimán lo elimina para no dejar Testigos y se va. Al día siguiente en la escuela, vemos que todos están hablando de lo que sucedió en la torre. Al final de clases Saki nota que Mira y la esperaba en la salida para irse juntos, y su amiga cree que es porque están saliendo juntos. Pero Saki lo niega y le dice que la está cuidando porque unos chicos la acosaban cuando volvía de clases. Luego Nanato le pregunta a Rival cuál fue la razón por la que Saki perdió la esperanza de vivir, pero vemos que ni siquiera su ángel lo sabe, y le dice que la eligió porque intentó metiéndose al mar para morir ahogada. Mientras tanto, vemos que Kanai subía como un estudiante normal. En eso, sus compañeros le preguntan por sus heridas, pero él le responde que se las hizo a la caerse de las escaleras. Vemos que todos le creyeron, excepto su amigo Misu, que en un instante relacionó todo lo sucedido con Polimán, y así llegando a la conclusión de que Kana es en realidad Polimán. Pero para no ponerse en peligro, decide actuar como si no lo supiera. Luego vemos que el grupo de protas están reunidos. Y ahí Nanato le pregunta cómo era el rostro de Polimán. Mire le dice que era como el de un chico de 2 o 3 años mayor que él, con una nariz marcada, cabello blanco y pálido. Después en la noche vemos que Mireille intentaba dormir. Y en esas aquí entra a su cuarto. Y le dice si pueden dormir juntos, ya que quiere contarle algo. Luego le pide a Rivel y a hace que salgan del cuarto hasta que maneja al mismo tiempo Nanato llega a su casa y su esposa le pide que le cuente la verdad a lo que le responde que se enfrenta a un mal que quiere destruir la tierra y sin decir más detalle luego de eso se despide y se va a dormir por otro lado cuando Saki y el prota se acuestan juntos ella lo abraza y le dice que se quiere morir y le comenta que ella era su amiga de la infancia que había prometido siempre apoyarlo pero terminó abusando de él y no lo apoyó cuando murió su familia como también se burló de él junto con todos los chicos de la escuela y le dice que en el día de la grabación fue a buscarlo para regresarle el trébol de cuatro hojas que le dio cuando eran niños además de pedirle le perdón, pero terminó observando el intento de, sí, sí, no. de Mirai, por lo que la culpa le hizo que perdiera las ganas de vivir y sintió un gran alivio al saber que el prota seguía vivo. Luego de eso, le pide al prota que que mate. por sus pecados, pero en vez de responder, Mirai la toma de la mano y la lleva volando lejos para luego soltarla y solo agarrarla de una sola mano. Ella le dice que si va a morir, prefiere que sea el prota. Que que mate. Después, sus manos se cansan y Mirai termina soltando a Saki, pero cuando estaba a punto de caer, Saki se vuelve a agarrar del prota con más fuerza, diciéndole que era mentira y que no quería morir y le pide perdón muchas veces. Luego, Mirai la toma con fuerza y la lleva a un techo, a Isaki le vuelve a pedir perdón y ruega por seguir al lado de Mirai, a lo que le responde que no hay nada que perdonar, diciéndolo con una sonrisa ya más calmado Mirai lleva a Saki de regreso a su casa, para después dormir separados al día siguiente Nanato especula sobre la identidad de Polimán y Saki les dice que quiere ayudar con una sonrisa al ver esto Mirai y Nanato quedan sorprendidos de la actitud de Saki, y en eso ella cambia de tema diciendo que la habitación es muy pequeña y que en la mañana usa una flecha roja para conseguir una base de operaciones más grande y mejor ella comenta que consiguió una iglesia en una una residencial Y es perfecta para que se reúnan ahí. Luego vemos que Polimán está analizando su última pelea y llega a la conclusión de que Nanato nunca tuvo la flecha blanca y el que sí la tenía era Mirai. De regreso con el prota del grupo piensa en formas para que Saki también tenga alas, pero ninguna idea que se les ocurra es buena. En eso, Ribe le dice una forma de conseguir alas y es que él suba a primer rango. Y después, de esto Ribe le pregunta a Baret una forma de hacerlo y ella le comenta que si él consigue más conocimiento que ella, la superará en rango y así podrá subir. Y en la noche, Nanato pasa tiempo con su familia. Y tiene una plática con su hija y ahí descubre que ella encontró el vestido de novia que le había hecho. E inocentemente ella le dice que no había razón para hacerlo tan pronto. Y que era mejor que lo hiciera cuando llegara el momento. A lo que él le dice que sí y la abraza. Luego Nanato se va a la habitación donde estaban sus vestidos. Y se pone a llorar en el suelo. Ya que sabe que no llegará a vivir suficiente para verla usándolos. Varios días después vemos a un misterioso candidato que amenaza a un hombre con una flecha roja clavada. El hombre la apunta con una katana incitándole a decir la verdad. Por encima del poder de la flecha clavada que tiene. Por otro lado, el prota y su grupo visitan la iglesia que compraron. Y Nanato le entrega su propio traje a Saki. Luego de esto, Saki se pone a explorar la iglesia. Y se encuentra a Rivel en una habitación con un montón de burbujas. A lo que él le dice que son escrituras celestiales. Y son los recuerdos de los dioses y ángeles que alguna vez hubo. Y ahora mismo está estudiando para que así le suban de rango. Y pueda darle las alas a Saki. Saki ve que Rivel se está esforzando por absorber todo ese conocimiento. Luego de esto, Saki le muestra su traje al prota y a Nanato. Y ellos quedan impactados ya que tiene un estilo de gato muy bonito. En ese momento una flecha roja aparece en el cielo y se dirige hacia Saki. El prota se atraviesa para protegerla pero Nanato le dice que se calmen. Ya que es una de sus flechas. Y les comenta que alguien a quien le clavó la flecha roja fue eliminado. Y en ese instante Nanato le pide a Mirai que la acompañe. Así que se ponen sus trajes y vuelan rápidamente. Luego vemos que la persona que murió era un detective que conoció la identidad de Nanato. Por lo que ahora él y su familia están en peligro. Luego se van a la casa de Nanato y se dan cuenta que no hay nadie. A excepción de un chico con una katana que los está esperando. Ahí el prota le lanza su flecha roja. Pero el chico de cabello verde y rosa escapa volando hasta un parque de diversiones abandonado. Donde tenía secuestrada a la familia de Nanato. Después nos cuentan que el misterioso chico se llama Hime. Y él era alguien que nació feo y pobre. Su padre lo abandonó cuando era niño y su madre hacía trabajos para adultos. Y vivía bajo un puente en una choza. Pero un día al volver de trabajar entregando periódicos se encontró a su madre muerta. Que se había suicidado. Al ver esto no pudo más y con la impotencia también intentó suicidarse. Pero luego un ángel llegó y le ofreció ser dios. Luego él usó sus flechas rojas con chicas para que lo amaran. Pero aún así no se sentía a gusto con su rostro Hasta que vio en las noticias a Polimán Y al verlo lo consideró un ídolo Y él fue quien lo inspiró a usar sus flechas rojas Para pagarle a los mejores cirujanos Para que le hicieran guapo Y hacer ejercicio para parecerse Polimán, Ya que él piensa que debajo de ese traje Se encuentra un hombre perfecto Después de la cirugía Todas las chicas lo miraban en especial Una que le parecía muy atractiva Así que quiso seducirla Pero no sabía cómo hablarle Y destrozado regresa a casa Pero en eso aparece una noticia de Polimán En el techo del edificio que explotó Pero después de ver cómo le dispararon avance enfurece y decide ayudarlo de cualquier forma ahí su ángel le recomienda alejarse de él ya que polimán planea <"¡Motorre> todos los candidatos en eso se va a un hospital y habla con una cirujana y por casualidad ella le dice que hace tiempo un chico guapo vino a preguntarle cómo conservar el cuerpo de su hermana muerta sin que se pudra y luego de esto se pone a investigar más a fondo y logra encontrar la identidad de polimán y usando su flecha roja manda a un estudiante de su escuela a hablar con él en su lugar y para no dejar evidencias polimán <"¡Motorre> con su flecha blanca y en el lugar de reunión polimán manda un doble que se parece a él para que hable en su lugar Ya que no confía mucho en Jaime Al final Jaime le dice que la razón por la que lo busca Es porque para él es un héroe Y quiere ser su esclavo Hay Polimán le dice que creará una jaula Y que debe encerrar al menos a un candidato ahí Si quiere volverse su esclavo Y así es como volvemos al presente Ay Jaime le avisa a Polimán que ya metió la carnada dentro de la jaula Es decir a la familia de Nanato Jaime le dice que ya usó 13 flechas Y le pregunta a Polimán si quiere que le clave una a la madre Pero Polimán le dice que mejor esa flecha lo use en un candidato Ya en la iglesia vemos que Nanato está muy enojado y frustrado en eso recibe una llamada de polimán que le dice que vaya al parque de diversiones Y esto hace que Nanato salga corriendo del lugar Y como Saki no tiene alas mira y le pide que se quede en la iglesia Y esto hace que Saki se sienta impotente por no poder ayudar Y Rivel al ver esto se esfuerza aún más para absorber conocimiento más rápido Y en el parque Nanato se encuentra a su familia en la jaula y sin pensarlo dos veces se mete dentro Allá Hime le dice al prota que es una trampa y que Nanato ya no podrá salir En eso Nanato le quita las cintas que tenía su esposa y ella le dice que lo ama Y Jaime al escuchar esto se pone a pensar qué es lo que significa el amor y en ese momento Mirai saca su flecha blanca y la apunta a Jaime. Y luego dispara pero sin apuntar para que intente escapar en vez de Y así alejarlo de la trampa de los candidatos. En eso Nanato intenta disparar a las paredes pero no funciona. Y en ese momento Polimán le ordena a Jaime que se ponga al lado de Mirai. Para que entre los dos lo rodeen. Y ahí Polimán amenaza a Nanato con su flecha blanca. Así que para que se detenga Mirai decide entrar voluntariamente a la jaula. Y adentro le pide a Nanato que tome a su familia y con las alas huelen círculos para esquivar cualquier ataque de flecha. Ahí Polimán le dice a Jaime que solo tienen que esperar a que se cansen de volar y él le pregunta por qué Nanato se metió sin pensar a la trampa y Polimán le responde que es por el amor a su familia y esto lo pone en duda ya que nunca experimentó el sentimiento de ser amado por alguien y luego de esto Polimán le pide que le avise cuando se detengan, pues planea irse ya que le asusta estar con Jaime, él se siente afectado por la desconfianza de Polimán pero no tiene de otra que esperar, después vemos que Mirai y Nanato vuelan en círculo sin parar por toda la tarde y para engañar a Jaime Nanato dice que ya van a salir de la jaula y comienzan a aumentar la velocidad y en una explosión de luz desaparecen al instante. Polimán le dice que simplemente se callaron para que crean que escaparon. Jaime le cree y se queda a esperar. Vemos que pasó un día entero y ya ni los ángeles siguen ahí. Y esto pone en duda a Jaime de que sigan ahí. Por otro lado vemos a Saki que se siente impotente por no poder ayudar. Y Rivel se pone triste al no poder subir de rango. Y comienza a llorar pero sus lágrimas flotan en el aire. Y él le comenta que esto es algo muy extraño ya que nunca antes un ángel había derramado lágrimas por un humano. Y gracias a esto Rivel logra subir a primer rango. Y por fin puede ofrecerle las alas a Saki permitiéndole que vuele al parque de diversiones. Allí es oculta de las cámaras de Polimán para poder lanzar su flecha roja a Jaime y vemos que lo logra y así pone en conflicto entre el amor de Saki y su ídolo Polimán y lucha por intentar avisarle a Polimán de que lo flecharon pero se detiene cada vez que voltea a ver a Saki. En eso Polimán le pregunta qué sucede a lo que Jaime le dice que tiene que ir al baño y que si sí puede reemplazarlo un momento y luego de esto deja su intercomunicador y vuela directo hacia Saki para presentarse como Jaime. A Saki le dice que quiere que libera a sus amigos y a le dice que haría cualquier cosa por ella, y si eso la haría feliz lo va a hacer, y en eso golpea su katana contra el cristal una y otra vez hasta que comienza a romperse, pero de repente llega volando un hombre, una mujer y un niño con una máscara junto a Polimán, después Nanato ve la grieta en el techo y usa su pistola para romperlo y poder escapar, ya libre Saki pone a salvo a la familia de Nanato y la pelea final entre Polimán y el prota está por iniciar, en eso Jime le pregunta a Saki si quiere que Polimán, a lo que ella le dice que sí, pero antes de atacar los tres sin flecharse con la flecha roja para que nadie más pueda manipularlos Después el hombre llamado Ryo con su metralleta apunta a Saki Pero a Hime la defiende diciendo que peleará en su lugar Y así dando inicio a un combate aéreo entre espadas y pistolas Pero como las alas son más rápidas que la bala son fáciles esquivarlas Hasta que Ryo saca una bazooka y le dispara a Jaime por detrás Y con el misil destruye una torre eléctrica y piensa que ha vencido a Jaime Pero lo que no se esperaba es que a Jaime aparezca atrás de él para atacarlo con la katana Por suerte para él logra esquivar el ataque y comienza otra persecución Aprovechando que Ryo está distraído peleando con Jaime Saki mira y Mirai lo atrapan usando sus alas y luego lo lanzan en picada para que a Jaime pueda atacarlo con su katana desde abajo A Jaime le corta el brazo derecho y después lo deja caer directo al suelo En eso la chica llamada Fuyo los amenaza con liberar un virus mortal Que se puede esparcir por el aire y matar miles de personas Y les revela que el veneno se liberará si ella muere Y tiene planeado quitarse la vida si ellos no dejan inyectarse un veneno que deshace a los humanos A lo que Poliman dice que el primero debe ser Mirai Por lo que sin otra opción el prota baja hasta la rueda de la fortuna donde estaba Fuyo Saki al ver esto se altera porque no quiere ver morir al prota pero poco a poco él está avanzando hacia su posible muerte sin que nadie pueda detenerlo Hasta que finalmente está enfrente de Fuyo Ella la apunta con su jeringa y la acerca al brazo del prota En ese momento Saki no pudo más e intentó ir a detenerla Pero a Himen la detuvo por su propio bien En eso vemos que la aguja intenta atravesar el traje del prota pero no puede Y aprovechando eso el prota saca sus alas y la agarra de la mano Y en respuesta ella amenaza con liberar manualmente el virus Pero aún así Mirai sigue agarrándola Y después ella decide liberar el virus Pero cuando todos creían que sería el fin Mirai saca su flecha blanca y se le clava el cúmulo de virus al un instante, ya que al parecer era un virus creado a base de células humanas ahora vemos que Fuyo está atrapada por el prota y Nanato le dice que le elimine pero Mirai tiene un conflicto con su moral ya que no quiere ser un asesino, así que aprovechando la situación Nanato toma la metralleta de río y apunta directo a Fuyo en ese polimán saca sus dos flechas juntos y la dispara hacia el prota, ahí Fuyo aprovecha y lanza jeringas con veneno al mismo tiempo para que el prota no pueda escapar, pero en ese momento Saki vuela frente a Mirai para recibir el ataque, pero la flecha blanca de poliman se detiene de repente frente a Saki y luego se dirige hacia Mirai otra vez, después el prota lo detiene con su flecha roja, pero ahora las jeringas están yendo en la dirección que está Saki, al ver esto a Hime guiado por el amor de la flecha roja toma su katana y corta los cables de las dos jeringas y está a punto de detener la tercera y última jeringa pero falla y la aguja sigue yéndose a Saki por lo que no tiene otra opción que cubrirla con su brazo recibiendo el veneno directo en su cuerpo y salvando a Saki de una muerte inminente, en eso poco a poco Hime empieza a recibir los efectos del veneno, Derritiéndose parte por parte y muriendo lentamente Y Fuyo también muere por la katana de Ajime Y luego estos dos ángeles toman sus almas para llevarlas al cielo En eso Nanato comienza a toser ya que el cáncer parece estar terminando con su vida Y suelta el arma y cae al suelo Ahí Polimán aprovecha para lanzar su flecha blanca a Nanato Pero mira y vuela rápidamente para salvarlo Llevándolo fuera de su rango de disparo En eso Polimán le pide al niño con una máscara llamado suzu que pelee Pero él se niega a hacerlo y escapa volando Al ver esto Polimán decide enfrentar al prota de frente Ahí mira y le dice que no lo que los pondrá ante la ley para que lo encarcelen y para eso usará su flecha roja y le quitará sus alas y sus flechas pero polimán amenaza directamente con acabar con su vida luego de esto le propone al prota una pelea de frente donde el ganador será quien clave su flecha primero al otro y le sugiere añadir reglas a este duelo y le dice al prota que las elija y ahí mira le propone disparar por turnos y mover los pies del suelo y uno ataca y el otro esquiva y en el suelo nanato le pide a mirai que si le clava la flecha roja lo deje no, no. polimán con sus propias manos y luego de esto polimán propone Iniciar el duelo con una moneda, pero al lanzar la garra distraída al prota y le lanza su flecha blanca. Rápidamente, Mirai usa su flecha roja y se defiende del ataque. Luego de esto, Polimán le avisa que tiene que avanzar y Mirai da unos pasos y luego dispara su flecha roja. Pero Polimán lo debía como si nada con su flecha blanca y le dice que no hay cosa que el prota pueda hacer que él no. A lo que Nanato responde que Polimán ya se cree un dios. Ahí Polimán recuerda un momento con su hermana menor, donde él le regala un jardín de rosas y ella le dice que es como un dios porque siempre le cumple sus deseos. Y vemos que al parecer, ambos venían de una familia. Familia multimillonaria. Y también vemos que Polimán parece tener una obsesión por la pureza y belleza de su hermana, protegiéndola del mundo exterior y de las personas con menos dinero. Y muestra que para él tener dinero y ser hermoso es la base de la felicidad. Pero un día su hermana fue con él y le dijo que se le había declarado un chico. Y que planea salir con él porque le gusta mucho. Esto pone muy tenso a Polimán porque piensa que la inocencia y la pureza de su hermana se van a manchar con esto Y en respuesta, Polimán le dice que es muy pronto para tener una pareja. Y le dice que no está de acuerdo. Pero su hermana se defiende diciendo que es un buen chico al ver a su hermano alterado. Y después de eso intenta irse, pero Polyman la toma del brazo lastimándola. Y después en un forcejeo accidentalmente su hermana termina tropezando, y cayendo desde muy alto en el jardín de rosas. En eso Polyman corre por ella y la toma en brazos. Ella le dice que se siente perfectamente pero que se siente mareada. Luego de eso sus ojos se oscurecen y ella pierde la vida por una conmoción cerebral. Luego Polyman piensa en llamar a la policía, pero se detiene en pensar que si ella muere en ese momento se mantendrá bella y joven. En eso pasaron los días y se realizó un funeral. En eso Polyman decide sacar el cadáver, consultar con una doctora, cómo preservar un cuerpo humano y después conservar los restos de su hermana para que se mantengan intactos. Pero al verlo así, termina rompiendo en llanto. Y en un impulso de culpabilidad, saca una navaja e intenta cortarse el cuello, con la idea de ir al otro mundo con su hermana. Pero en el Se es interrumpido por el ángel que lo volvería candidato y le salvaría la vida. Luego de eso, volvemos al presente y está más inspirado que nunca. Ahí Poliman saca su flecha blanca y le dispara a Mirai. El prota logra bloquearla para después avanzar unos pasos más. En eso vemos que el chico de la máscara que había escapado anteriormente los está grabando. Y está transmitiendo lo que está sucediendo en Televisión Nacional Luego vemos que ambos están a 20 metros Y por cada flechazo cada uno avanza Acortando así la distancia entre ellos En eso Polimán confiado habla sobre lo que sucede con los candidatos Y afirma que no le importa si son ángeles o extraterrestres Y que a él solo le importa el poder Luego vemos que la Seguridad Nacional está en busca de los culpables por la retransmisión Después de eso le lanza otra flecha roja Y por poco Polimán no logra esquivarla Y esto pone de ventaja a Mirai porque se hace más corta la distancia mientras avanzan Y puede que esta vez no alcance a esquivar el ataque en eso Polimán lanza su ataque y Mirai logra bloquear la flecha blanca con su flecha roja. Y la flecha regresa a Polimán y los dos avanzan aún más. Luego esta Polimán le dice a Mirai que no es nada especial. Y que seguramente creció pobre y sin amigos. Y que a diferencia de él, Polimán sí es especial. El preta se enoja y le grita diciéndole que no debería haber diferencia entre gente superior e inferior. En respuesta a esta Polimán le dice que si fuera Dios, crearía un mundo donde todos fueran ricos. Y todo mientras sus palabras se retransmitían ante toda la ciudad. Y luego aclara que para esto todos los pobres. Pero ahí Mirai le dice que no tiene derecho a negar el Felicidad a nadie, pero Polimán reafirma su pensamiento hablando mal de Ajime, y después habla de cómo un amigo suyo le dijo que si tuviera un deseo pediría dinero o eliminaría a todas las feas del mundo. Al mismo tiempo, vemos que Misu descubre que era real la identidad de Polimán, ya que estaba viendo todo desde la retransmisión. Por otro lado, las personas al ver esto se dividen en los que están de acuerdo, los que no y los que se burlan de lo que dice y creen que es una broma. Y para terminar su discurso, Polimán agrega que dejará vivir a algunos pobres y feos para tenerlos como esclavos, pero Mire lo interrumpe y le dice que continúe el combate. De Vemos que ambos están a 5 metros de distancia. Y si Mirai falla muy seguramente Polimán. Lo... Con su flecha blanca. Como Mirai tarda en disparar. Polimán le dice que si sí cree que hará trampa. O tratará de escapar. Pero Mirai le dice que eso no le preocupa. Y que lo que le preocupa en realidad. Es si es quien está al frente a él. Es el verdadero Polimán. O un impostor que ya tenga su flecha roja clavada. Cansado de tanta espera. Polimán le dice que para que le crea revelar a su rostro. Y ahí toca un botón de su casco para desactivarlo. Y mostrando que efectivamente sí es el real. Pero desafortunadamente las cámaras. Estaban apuntando directo hacia Mirai en ese momento por lo que ninguna persona vio su rostro Aún así varios ciudadanos empezaron a tomar en serio El combate apoyando a Polimán como dios Después vemos que era el momento de Mirai Y le avisa a Polimán que lo va a atacar Ahí Polimán le pregunta por qué le avisa cuando atacará Y por qué no lo ataca por sorpresa Pero Mirai no responde y se prepara Para después empezar a correr en dirección a Polimán En vez de lanzar su flecha Y esto sorprende demasiado a Polimán Pero aún así le lanza su flecha blanca quemarropa Aunque esto no le sirve de nada Porque desde tan cerca para Mirai es muy fácil bloquearla Con su flecha roja Después él salta sobre Polimán e intenta clavar de la flecha, pero cuando lo hace la flecha no se clava, ya que al parecer Poliman tiene una flecha roja clavada, en eso Poliman aprovecha para sacar su flecha blanca y tratar de contraatacar, pero mira y toma más impulso y le empuja para que ambas flechas se desvíen y luego de esto saca sus alas y toma de brazo a Polimán y después le cubre su rostro con una de las alas impidiéndole saber en qué dirección lanzó la flecha, hay Polimán para tratar de escapar, saca un cuchillo de su traje y trata de clavárselo al prota pero como el traje del prota es blindado lo único que recibe son golpes, por lo que después le da una patada en el abdomen, pero aún a pesar de esto el prota no lo suelta, esto enoja a Polimán y le grita a su ángel para que cambie su flecha blanca a su brazo izquierdo el cual está libre pero este no le responde y en ese momento Saki Wally y toma el brazo libre de Polimán para someterlo entre ella y Mirai, en eso Polimán saca sus alas y trata de escapar pero Mirai le dice a Saki que usan sus anillos como esposas para terminar de detenerlo por completo luego de esto nada aprovecha esta situación y prepara su metralleta y después la apunta a Polimán, mientras vemos que su vida se apaga poco a poco por el cáncer y con sus últimas fuerzas presiona el gatillo mientras tiene el recuerdo de su familia, en eso Polimán trata de usar sus alas para volar, pero Mirai y Saki lo someten también usando sus alas. Ahí Polimán, al ver que no puede escapar, empieza a gritar por su vida, mientras siente cómo las balas atraviesan la estructura de su traje, lentamente perforando todo su cuerpo y provocándole una muerte rápida y dolorosa. Después vemos que las personas gritan al presenciar tal muerte en televisión, y vemos que Susu se encargó de mostrarle al mundo el combate y grita de felicidad por la muerte de Polimán. Y ahora, cuando todo ha terminado, Saki se va a ver cómo está Nanato, pero era demasiado tarde ya que el cáncer lo tenía inconsciente, y en eso la flecha roja clavada en Polimán. Polimán sale y regresa directo a su dueño, junto con todos sus anillos de flechas y alas. Luego de esto, los ángeles se llevan las almas de Ajime y de Polimán. Ay mira y escucha toser a Nanato, por lo que decide llevarlo a un hospital. Ya en el hospital, los doctores flechados no pueden hacer nada más que mantenerlo con vida unos minutos más, por lo que piden que su familia entre a despedirse. Después vean que su hija estaba dormida, su esposa solo se limitó a sacar su último cigarrillo, y mientras lloraba, se lo coloca en su boca, pero se cayó solo. Y mientras tocaba el suelo, los signos vitales de Nanato se detuvieron y muere cuando estaba inconsciente. Después, su ángel llega y con delicadeza toma su alma, no sin antes tomarse un momento para expresar su asombro por las acciones que hizo en vida, y antes de irse les ofreció sus alas y flechas a Mirai y Asaki como último regalo de agradecimiento, y luego de esto el ángel se va al cielo junto con el alma de Nanato, y la flecha roja clavada en Mirai por Nanato desaparece, ya de noche la seguridad nacional investiga la escena del crimen junto con los restos de Polimán, e identifican de dónde venía la tecnología de su traje y su identidad, en eso el detective solicita aumentar la investigación hasta llegar a encontrar a los otros candidatos a Dios, después en el hospital vemos que Mirai Mirai está destrozado y se siente culpable de que Nanato se volviera un asesino. En eso, Saki trata de calmarlo, diciéndole que gracias a eso, Nanato salvó a muchas personas. Y también habla de cómo también el preto se esforzó mucho. Y Mirai, al darse la vuelta, mira cómo la flecha roja brilla mientras aquí habla. Pero ellos le dicen que no tiene de otra que esperar a que los 33 días terminen. En eso, Saki se defiende y le dice que no es la flecha quien habla. Y es lo que realmente siente ella. Ya que al parecer ella quería Mirai antes de que la flecharan. Y que después de la pelea descubrió que ahora lo quiere más que nunca. Como si la flecha roja. Después de esto, Mirai le revela velas Saki que Polimán ya tenía una flecha clavada, por lo que estaba siendo controlado por otro candidato. Luego vemos que al parecer el del ángel de Ajime es amigo de otra vida del ángel del niño que transmitió la pelea, y él fue quien le reveló la identidad de Polimán. Y vemos que en el pasado el niño le clavó la flecha roja a Polimán mientras él estaba en la escuela espiando a la arquera, y luego Susui le pidió que lo llevara a su casa, y le hizo prometer a Polimán que se quedaría con todas sus cosas cuando él muriera. Y en el presente vemos que Saki le está preparando una comida a Mirai, pero tiene miedo de que le salga mal. Por otro lado, el prota está pensando en estrategias con Rivel sobre cuántos candidatos Quedan, y quienes tienen flechas o alas. Y cuando Saki fue a llevarle la comida, vio que estaba dormido junto a los restos del traje de Nanato. Por lo que lo deja descansar y lo cubre con una manta. Después intentó besarlo, pero el prieta dormido dijo el nombre de Nanato. Y eso la detuvo. Al día siguiente, Mirai despierta y ve que Saki calentó una comida para desayunar. Y después le pregunta a Saki por los ángeles. Y ella le dice que les están dando un poco de espacio. Y luego de esto lo invita a desayunar juntos. Y después Mira da el primer bocado y se asombra. Y Saki cree que es porque la comida está muy picante. Pero Mirai le dice que la primera vez en mucho tiempo. Que siente el sabor de la comida, ya que siempre comió solo y con el maltrato perdió el sentido del gusto. Al mismo tiempo, vemos que hay una reunión que se lleva a cabo entre los ángeles restantes, ya que al parecer todos los candidatos que querían matar a los otros para volverse dios han muerto, y ahora solo quedan los que querían dialogar, por lo que un ángel pregunta si alguno de sus candidatos realmente está dispuesto a ser dios, pero nadie responde, ya que la mayoría de los candidatos vivos prefiere disfrutar de sus lujos con las flechas y las alas y esperar a que el candidato a dios se decida solo. En eso, un ángel habla y este se llama Penema, el ángel de los juegos, y dice que su candidato es alguien muy activo con respecto a la selección del nuevo dios, y este candidato es Susu quien manipuló a Polimán, y él ahora mismo se encuentra volando libremente por la ciudad, en eso una chica toma una foto y él se atraviesa frente a ella, esto llama la atención de todos, y Susu grita abiertamente que es un candidato a dios, luego vemos que Saki le prepara unos sándwiches a Mirai, ya que recordó que eso era lo que comían de niños cuando iban al parque el prota sonríe y Saki le dice que su deseo es que siempre sean felices juntos al parecer Susu el que manipuló a Polimán decidió hablar en una entrevista de televisión nacional y dijo que es un estudiante de sexo grado de primaria luego comenta que no quiere ese dios y él fue quien transmitió la muerte de polimán en eso la guardia nacional trata de censurar los medios y enviar soldados pero antes de que suceda esto Susu revela todo sobre los candidatos y la elección del nuevo dios como también revela el nombre de su ángel ahí la periodista le pregunta si él se volvió candidato intentando quitarse la vida pero Susu niega esto y simplemente dice que estaba aburrido de la vida ya que nunca estaban sus padres y no tenía amigos y una noche vi unas pastillas en la mesa y cuando quiso ordenarlas un ángel apareció después revela todo sobre las alas y las flechas y sobre Pol el imán y cómo lo pudo flechar. Y al final, Susu dice que para decidir al nuevo Dios deben votar entre todos los ciudadanos del mundo por uno de los seis candidatos restantes, incitando a todos en el mundo que se pongan a buscar a los candidatos para forzarlos a revelar sus identidades. Y después de esto, Susu saca su celular con una foto de Mirai y dice que él vota para que el proto sea el nuevo Dios. Y luego de esto, propone a los demás candidatos a reunirse y a votar para que Mirai sea el nuevo Dios. Por otro lado, vemos a una candidata que se encuentra disfrutando de sus lujos y le dice a su ángel que también apoya a Mirai. En un cambio, escenas aquí le pregunta a Real si para ser Dios basta con que todos lo aprueben, a los que él responde que primero Mirai debe proclamarse a sí mismo un dios y que no vale si lo hace bajo los efectos de una flecha roja, aunque si lo amenazan con la flecha blanca y dice que sí se convertirá en dios, luego vemos que mientras Uso se distrae con su celular a la reportada le avisan que la policía entrará para capturarlo, por lo que le dicen que debe distraerlo por más tiempo en eso varios soldados lo rodean y le disparan con redes, pero Susu se da cuenta de esto y usa su super velocidad de las alas y escapa de ahí, por otro lado vemos a Miso que está en una cita con la arquera que ahora es su novia y ven que varios candidatos que fueron eliminados son revelados en televisión, y también ven que en redes sociales creen que él es un candidato por sus calificaciones y por conseguir una bella novia, además de ser amigo de Polimán, en eso Misu se da cuenta que un hombre los está vigilando, así que toma a su novia del brazo y salen de ahí, por otro lado vemos que hay una reunión entre los altos cargos japoneses y en este se habla que si los candidatos son reales pueden fácilmente a personas y están pensando en ponerlos a nivel de peligro de una bomba nuclear, ya que a los candidatos los consideran armas, de regreso con el poeta cuando él y Saki su comida Saki le propone a Mire y huir juntos a algún lugar donde nadie los encuentre, pero el plata sabe que muchas de esas palabras son influencia de la flecha, por lo que se niega. Luego la tranquiliza y le dice que hay mucha información falsa, por lo que es imposible que los encuentren. Y le dice que tienen que ir a la escuela juntos, para actuar como estudiantes normales y para que nadie sospeche. Los días pasaron y el plata ve que Saki se, se siente avergonzada de sus cicatrices que le quedaron, pero aún así decide ir a la escuela junto a Mirai, y en la escuela pasaron el día entero escuchando a otros hablar y hacer bromas sobre los candidatos a Dios. Pero cuando Mirai caminaba de regreso a casa, un detective de la seguridad nacional lo detiene, y le pide que se Suba su carro. En eso Mirai retrocede y el hombre baja del carro mostrando su identificación. Y en defensa de esto, de pronto saca sus alas y su flecha roja, a pesar de que el detective no puede verlas. Pero el detective llega a la conclusión de que lo sacó por su postura y le pregunta si la flecha que sacó fue la roja o la blanca. Y luego esto lo amenaza con que uno de sus compañeros está con Saki. Y Mirai al escuchar esto, corre en dirección al templo donde estaba ella y descubre que a Saki le había clavado la flecha roja a la detective, ya que se le había acercado por sorpresa. Ahí el detective le hace una pregunta a su compañera y ella responde que ahora ama Saki más que a nadie. El detective se sorprende de esto y le dice que su compañera también era su prometida. Y también les comenta que otros países, además de Japón, ya se están movilizando para secuestrar a los candidatos, por lo que ellos son un blanco fácil. Así que el detective le dice que su nombre es Masaya y que quiere ayudarlos. Le dice que a pesar de que casi nadie sabe que son candidatos, muy pronto se revelará eso públicamente. Así que les pide que se vayan con él. Pero el protista aquí desconfía, así que ambos sacan sus alas y flechas. Pero el hombre les insiste diciéndoles que pueden escapar volando en cualquier momento. Y al escuchar esto, aceptan. Y en el auto, Masaya les dice que el gobierno ordenó detener a todos los candidatos, y que también que fue su prometida quien descubrió sus identidades, pero decidieron actuar por su propia cuenta, porque los necesitan ya que también descubrieron quiénes son los otros candidatos y quieren su colaboración para encontrarlos y protegerlos, ya que los otros países quieren usarlos como armas, luego de esto llegaron al departamento donde vive Masaya con su prometida, y les dijo que mientras se queden ahí Ney los encontrará, después les comenta que tienen sus celulares y les ofreció unos nuevos desechables y en eso llaman a Masaya del trabajo y para no llamar la atención les piden que no salgan en lo que ellos vuelven, y lo dejan solo junto con un gato, ahí Mirai le pregunta a Nace si lo que decía el detective era verdad, y ella le dice que es cierto y que no mentía sobre sus intenciones luego vemos a Masaya con su jefe y él le dice que aún no descubren la identidad del prota, porque la foto que tienen de Mirai está protegida con un código que impide el reconocimiento facial, después de esto salen de la oficina y Masaya recibe una llamada, donde le avisan que una candidata ya fue atrapada por lo que deciden volver a casa rápidamente ahí le dicen lo que sucedió a Mirai y a Saki y ellos al escuchar esto finalmente aceptan colaborar y pasan toda la noche explicándoles todo sobre los candidatos y sus poderes, Masaya de enterarse de todo piensa que Mirai es peligroso ya que tiene la flecha blanca, pero después se alegra de que no lo haya usado con nadie, aun cuando luchó por su vida contra Polimán, después de esto le dice que sería buena idea darle las alas a su prometida, aprovechando que ya fue flechada a lo que que acepta y le ofrece las alas y dándole la habilidad de poder ver también a los ángeles, luego de esto la mujer empieza a flotar, ahí más allá le dice que también quiere ver a los ángeles, pero ahora no les conviene gastar más flechas rojas, y luego les pregunta a los ángeles qué son realmente, ya que aunque no los pueda ver sabe que están en la habitación, en eso Rivel se niega a responder y se limita a decir que simplemente son ángeles. Luego, esto Sama Le muestra al protagonista aquí la identidad de los candidatos que hasta ahora conoce el gobierno japonés. Y ahí también le muestra a la candidata que atraparon. Ella se llama es la chica que vivía con lujos en una isla desierta. También le muestra a los sospechosos que podrían ser candidatos. Y uno de ellos es el dueño de una secta que se proclama a sí mismo Dios. Luego, Mirai en la noche va a investigarlo. Y lo confronta con una flecha roja. Pero no tuvo ni que usarla ya que vio que no reaccionó al verlo con su flecha. Por lo que era un farsante. Después vemos que el segundo sospechoso, llamado Miso, es el amigo de Polimán. Y otros sospechosos será uno alumnos que al parecer perdieron a su familia y amigos en solo tres meses y después de esto estos le da una flecha roja a la prometida del detective para que también pueda protegerse al día siguiente miso se despide de su novia y ahí aparece Mirai y lo confronta con su flecha blanca, en eso miso le ruega por su vida y le pide que no le haga daño y Mirai al ver esto decide cambiar su flecha por la roja y clavársela y bajo su control Mirai le pregunta si es candidato y él dice que sí, por lo que Mirai le ordena quedarse con ellos ahí Mirai dice que creen que el ángel de miso es de segundo rango por lo que solo tiene la flecha roja después esto deciden ir a por los otros posibles candidatos y llegan a la casa de un candidato que es un chico llamado naka que manipuló a toda su familia para que se quiten la vida y también está a punto de hacer eso con su hermano pero cuando le iba a clavar la flecha roja llega a Mirai y la detiene usando su propia flecha como escudo luego descubren que su ángel es el ángel de la oscuridad y al escuchar eso el prota le pregunta a misu cuál es su ángel y en ese momento le revela que en realidad no es un candidato y les comenta que mintió porque pensaba que si decía la verdad lo mataría luego de esto naka les dice a va al prota que lo maten. y les revela que su abuelo estaba muy enfermo y sufría mucho así que le clavó la flecha roja y le pidió que se quitara la vida y después su abuelo se quitó el respirador para terminar con su dolor y también comenta que su madre le fue infiel a su padre con un chico más joven y por eso se divorciaron y por esto su padre entró en una depresión así que también le clavó la flecha y le pidió que muriera y al día siguiente amaneció en el lago sin vida y también le hizo esto a su madre como al novio joven que tenía luego dice que no planea ser dios pero sí planea usar la flecha roja para matar personas que quieran morir en eso mismo le dice que hacer eso es un crimen y parece que naka no sabía esto por lo que dice que ya no lo hará más pero antes pide terminar con el sufrimiento de su hermano para después Puedes quitarse la vida él mismo. y al ver esto impide y Naka le pide un motivo para seguir viviendo. Ahí los interrumpe y dice que aunque creas que no tienes amigos que les afecte tu muerte, si sí los hay. Y él puso de ejemplo a Polimán, ya que él no tenía amigos ni novia por ser muy arrogante. Pero Miso era el único que pasaba tiempo con él. Y cuando Polimán murió a pesar de sus acciones, el perder a ese amigo lo afectó mucho. Incluso dice que fue gracias a él que pudo conocer y acercarse a su novio actual, ya que se ponían a mirarla junto a veces. Luego de eso le dice que si se enamora ya no querrá morir. En eso Naka se levanta y acepta el hecho de que si muere puede preocupar o afectar a otros y decide no flechar a su hermano y después le pide a todos que se marchen pero Reeve le explica que lo necesitan con ellos para que dé su voto en la elección del próximo dios y también le comenta sobre los planes de otros gobiernos sobre la a los candidatos y sin otra opción Naka acepta ir con ellos después de un rato los llevan a todos a la casa de los detectives y los presentan y Naka, al ver a la prometida del detective se pone muy nervioso y se va al otro lado de la casa a esconderse luego de esto el detective hizo un repaso de los candidatos que ya se conocen y debatieron sobre la identidad del último candidato a dios y luego de esto se ponen de acuerdo para encontrar al último candidato, los días pasaron y el gobierno aceptó la existencia de los candidatos a Dios, pero aún así la mitad de la población aún no creía que fuera verdad, un día Mirai y Saki decían aparecer volando con sus trajes en mitad de la ciudad, para hablarle a los ciudadanos sobre el debate para elegir a un Dios, en eso Susu aparece volando y le dice que está feliz de verlo pero no cree que sea el verdadero, así que le apunta con su flecha roja, ellos también se ponen a la defensiva y también usan sus flechas en ese momento Susu lanza su flecha y Mirai la bloquea demostrando ser el real y Susu al ver esto se emociona y pide que lo haga de nuevo, pero Mirai le dice que quiere hablar con él en privado en otro lugar, Susu acepta y se van volando, y en el cielo Mirai le revela su rostro junto con Saki, y le pregunta si él tiene la flecha blanca, Susu le dice que sí, luego el prota le pide colaborar, después Mirai le da un móvil desechable, y toma la decisión de ir por la candidata Yuri, que tiene secuestrada el gobierno, y en la noche como los ángeles si sí pueden traspasar las paredes, Rivel nace y los demás ángeles van a hablar con ella y le dicen que actúe como si no los viera para que nadie no sospeche, y luego le comentan el plan de reunir a todos los candidatos frente al mundo, para que el último candidato aparezca, y así elegir pacíficamente al nuevo dios, ella los acepta y ahora planean una forma de poder escapar y ven que de repente ya cae inconsciente al suelo los guardias al saber que intentó más. dos veces en el pasado se ponen alerta y envían a tres personas, al entrar estos se acercan lentamente, en eso Yuri se voltea y les clava la flecha roja a todos y después les pide que la saquen de ahí, ellos aceptan e inician el escape y al cruzar por los pasillos se encuentran a varios agentes así que deciden ir por otro camino y entran a una habitación, al entrar los guardias le disparan a la cámara y al marco de las ventanas luego de esto alguien salta por las ventanas cubierta con una cortina y corre en dirección al bosque. Vemos que varios agentes la persiguen y termina rodeándola, pero a al atraparla descubren que en realidad era uno de los agentes flechados usando un vestido y una peluca, y vemos que Yuri es uno de los trajes negros de un agente, para escapar en la dirección opuesta. Y al libre del gobierno, Yuri se encuentra con los otros candidatos, quienes se presentan y le ofrecen unas alas de ángel para que también pueda volar, mientras van volando su, su se despide, y Yuri le pregunta el por qué. Él le dice que por sus acciones y porque tiene una flecha blanca, los demás aún no confían lo suficiente en él, como para revelarle dónde viven. Luego de unos días multitudes de personas iniciaron protestas a favor de que los candidatos puedan reunirse, mientras que otros creen que solo traen desgracias. Por otro lado, en la casa del detective debaten por quién de los candidatos se convertirá en dios, y parece que muchos están de acuerdo con que Mira y sea el elegido, pero él no se siente que sea digno. Aún así, antes de decidir, uno de los candidatos le pide más información a los ángeles. Ahí el ángel de la oscuridad parece estar dispuesto a hablar, pero Rive lo detiene amenazándolo con que podrían bajarle de rango y quitarle las alas a su candidato. Luego Naka le insiste y su ángel decide hablar de todas formas, y comenta que el dios ganador puede no solo borrar todo lo sucedido durante este tiempo de elección, sino también permitir que los candidatos conserven sus alas y flechas, además de que Dios tendrá una flecha blanca y podrá usar la flecha roja sin limitaciones y podrá controlar a los humanos o exterminarlos. En eso Mira le dice que nada de eso beneficia a la humanidad, a lo que el ángel le responde que es porque son inferiores a los seres del cielo y por último dice que uno de los seres restantes se convertirá en Dios, dejará la Tierra y observará a la humanidad desde el cielo y no podrá quedarse en la Tierra. Hay varios candidatos dice que eligieron seguir viviendo para ser felices en la Tierra y en eso Naka dice que quiere postularse y Yuri le dice que está de acuerdo siempre y cuando le dejen usar la la flecha roja pero vemos que mira y no está de acuerdo con conservar las alas y las flechas y cree que cada quien debería encontrar su felicidad por su cuenta y al escucharlo naka le dice que mejor él sea el nuevo dios pero luego son interrumpidos por su que los llama por teléfono y les dice que mejor decían por votación y todos están de acuerdo con esto vemos que yuri vota por naka junto con saki y el mismo naka por él y susu también lo acepta como dios y le da su voto pero aún así falta la decisión del último candidato pero uno de los ángeles les advierte que no será nada fácil ya que el ángel acompañante es de la destrucción y comenta que no importa dónde vaya su candidato, Siempre habrá destrucción ahí. Esa misma tarde vemos a un profesor muy reconocido llamado Gaku y es felicitado por una de sus conferencias, pero él las ignora y sigue caminando. Y a pesar de haber ganado un premio Nobel, se siente inconforme. Luego su ángel llamado Muni y le pregunta en qué piensa, y él le dice que solo piensa en qué sanará. Él comenta que su ángel lo eligió a él, ya que es el único que puede descubrir los secretos de detrás de los ángeles y la elección de Dios. Al mismo tiempo vemos que los ángeles de los otros candidatos hablan en privado sobre lo que dijeron de Dios y de que si el ángel de la oscuridad hubiera hablado de más, lo hubieran bajado de rango y Naka hubiera muerto al instante por eso, finalmente los candidatos se preparan y se despiden del detective, y aparecen en la mitad de la ciudad frente a miles de personas y en unos momentos aparece Mooney frente a ellos y vemos que al mismo tiempo la seguridad nacional planea cómo atraparlos, a Mooney les habla y les pregunta qué harían si fueran Dios, pero ellos no responden y le preguntan dónde está su candidato pero ella responde que no lo verán hasta que respondan su pregunta, en eso Yuri le dice que ya eligieron a un candidato para que sea Dios, y Mooney al escuchar esto le dice que entonces no habrá trato y no verán a su candidato, y en eso el ángel se despide, pero antes de irse mira y la detiene, mientras hablan vemos que va helicópteros militares llegan a toda velocidad y al verlo, todos los ciudadanos corren de miedo en ese momento el profesor llama al primer ministro y pide que no les hagan nada a los candidatos, pero el ministro le dice que solo los enviaron para capturarlos y no para atacarlos, pero Gaku insiste y le dice que en 24 horas demostrará que no son un peligro ya que tiene información vital sobre el cielo, al ver a los helicópteros los candidatos deciden irse a diferentes partes del país luego de esto le llega un mensaje a todos donde le dicen que el ministro retiró todas sus tropas militares, pero después varios drones lo rodean y frente a la televisión deciden hablar sobre sus planes como dios para que el último candidato aparezca, así uno a uno comienza a hablar sobre su mundo ideal, Ainaka habla de un mundo donde puedes morir cuando quieras Yuri de un mundo sin trabajo y sin preocupaciones, Susu habla de un mundo donde puedas jugar con tus amigos y que no exista la escuela o los celulares, pero luego dice que ser candidato es divertido, así que crearía un mundo donde todos tuvieran flechas blancas luego Saki habla de un mundo donde todos sean amables y puedan sonreír, y finalmente Mirai habla de que si fuera dios no haría nada y luego de esto todos se volvieron a reunir para después decirle al último candidato que vaya a ellos para hablar. Al escuchar esto, Gaku abre la ventana y desaparece frente a su compañero. Para finalmente aparecer frente a ellos. Ainaka lo reconoce como el profesor que ganó un premio Nobel. Después aquí le pide a Gaku que vayan a un lugar más privado. Pero ese niega ya que piensa que el mundo entero también debería saberlo. Luego de esto habla de una teoría que tiene. Y dice que Poliman tenía razón al creer que en realidad no existe Dios. Y que el dios que creó esta selección de candidatos es falso. Y después le pregunta a Mirai por qué no haría nada. Y el prota le responde que cada quien debe vivir por sus propios medios. En eso Gaku le pregunta que fue primero, la humanidad. Dios, pero nadie sabe qué responder. En eso Gaku empieza a hablar de una teoría y de la evolución de las especies, así como la creación del ser humano. Y su teoría es que Dios falso no es más que un montón de pensamientos en común, que crece conforme las personas creen en Dios. Pero como en la actualidad las personas creyentes son cada vez menos, este se desesperó y engaña a los ángeles para iniciar una selección a candidatos. Gaku les dice que tenía planeado que la elección a Dios fuera emitida por todo el mundo, y si se elige un candidato, todos volverán a creer en Dios. En eso Gaku les dice a todo el mundo que dejen de pedirle ayuda a sus dioses, y que en su lugar pida ayuda a otro humano. Mano, en lugar de rezar ya que para él la ciencia y la tecnología pronto lo podrá lograr todo y terminas con que la humanidad no necesita ningún dios en eso vemos a un grupo de francotiradores que se prepara para dispararle a todos los candidatos Luego river que tiene todo el conocimiento habla de que el inicio del cielo las plegarias son todo el apoyo de dios pero aún así gaku sospecha que alguno de los ángeles ya sabe la verdad y no quiere hacer nada al respecto pero los candidatos dudan sobre su teoría excepto Naka que le cree y piensa que tiene la razón En eso yuri le pregunta si hay una forma para que no sea obligatorio elegir a un dios a lo que gaku le dice que si sí hay una forma en eso Susu descubre que hay soldados con armas Apuntándoles y le dice a los demás En eso Susu les apunta con su flecha roja De forma inocente y les pregunta si debería Flecharlos, Mirei le edita y le pide Que se aleje rápidamente, pero en eso el soldado Le dispara a Susu y después todos los demás Soldados también comienzan a disparar, luego todos Los candidatos vuelan a máxima velocidad para esquivar Las balas, pero cuando Mirei iba a tomar El cuerpo de Susu aparece Gaku y lo toma Entre brazos y se va lejos y al ver que Siguen disparando los candidatos decide irse a un lugar Seguro, luego Gaku ve que Susu no logrará Sobrevivir, así que saca su flecha Blanco y se la clava, y recibe todos sus anillos de alas y flechas. Por otro lado, en la casa del detective, los candidatos reciben una llamada del celular de Susu. Y al contestar, Gaku les pide que lo pongan en altavoz. Y les comenta que Susu murió y se quedó con todos sus anillos. También le dice que solo queda ver la reacción de la gente antes de volver a reunirse de nuevo. Luego de esto, cuelga y la llamada termina. Y en privado, Gaku le pregunta a Naka si se dejará clavar la flecha blanca. Y él dice que sí. También le pregunta si él le diera la flecha blanca y le pidiera que <tose> si lo haría. Cosa que también dice que sí. Y luego de esto, Gaku le clava una flecha roja por seguridad. Por otro lado, vemos que Yuri le dice al prota que para tener su apoyo debe permitirle seguir usando la flecha roja mira y acepta pero aún así la chica le pregunta por qué quiere ser Dios, ya que si pasa eso tendría que abandonar a Saki, Aina se responde que como Dios podría darle más amor desde el cielo, en un cambio de escena vemos al detective que está revisando todo lo que sucedió, en eso su prometida se acerca y le clava la flecha roja y le dice que hablen en privado, después vemos a Penema que llega al cielo con el alma de Susu y los otros ángeles le dicen que están en problemas porque Dios está muriendo, al día siguiente los noticieros revelan la identidad de todos los candidatos y por esto el detective hizo prometía sin llevar a los candidatos a un refugio donde no hay cámaras ni ventanas. En eso mira y les dice que debería ir a hablar con el profesor Gaku y el detective cree que también debería ir ya que ambos fueron compañeros de preparatoria y les comenta que Gaku era tan inteligente que abandonó la escuela a las dos semanas de iniciar el año ya que prefería estudiar solo sin que nadie lo molestara y en el presente Gaku habla con Naka y le dice que a diferencia de otros candidatos él quiso morirse por curiosidad de querer saber qué se siente y si esta elección de Dios fue realmente verdad eso significaría que sí existe el otro mundo y quiere descubrirlo pero Piensa que no es verdad nada de eso. hay Naka le pregunta sobre las almas que se llevan los ángeles cuando muere alguien. Pero Arco le responde que no es más que una ilusión de la criatura que se hace pasar por Dios. Y que esta criatura extrae parte de la energía de los humanos. Y luego, esto amenaza al ángel de Naka. Y le comenta que si no le dice que Ángel tiene un poder especial para a su candidato. El ángel acepta, pero con la condición de que le dé la flecha blanca de sus a su candidato Naka. Y en eso, el ángel de la juría le dice que muy posiblemente el ángel especial sea Nace. Ya que su poder es que ya sí puede tocar a su candidato. Y ningún otro ángel puede tocar a los candidatos. O los objetos de la tierra y solo nace no puede hacer eso y le comenta que ella fue quien salvó a Mirai de caer al vacío pero le dice que aún así nace no, no parece percatarse de su propio poder, al escuchar esto Gaku contacta al primer ministro, y le dice que quiere reunirse con los candidatos en un estadio luego de eso pasaron más de un mes y el efecto de la flecha desapareció de los detectives y para que conserve sus habilidades Mirai decide flechar al detective, para que él flecha a su vez flecha su prometida, esa misma noche Gaku usa su flecha para llegar directamente con el primer ministro, luego de unos días el primer ministro anunció las intenciones de Gaku de reunirse con los candidatos en televisión nacional, y para finalizar, Gaku habla frente a la cámara y le dice a los que intentaron mutar los candidatos, que al menos que todos los candidatos mueran en menos de un segundo de diferencia, igualmente no será un nuevo dios. Y de esta forma trata de evitar que intenten volver a mutar los candidatos. Después de esto, Mirei y los demás le preguntan a los ángeles si es verdad lo que dijo Gaku. En eso, los ángeles confirman que es verdad ya que el último candidato vivo será el nuevo dios. Pero si todos mueren al mismo tiempo, nadie no será dios. Y en la noche, Mirei habla de que ahora solo hay un 10% de personas creyentes en el mundo, cuando antes era un 50%. Y esto bajó después de lo que dijo Gaku. Por lo que, aunque uno de dios se vuelve a dios porque las personas no lo acepten Luego de eso, aquí le pregunta si en verdad quiere convertirse en dios a lo que él responde que sí y al escuchar eso aquí le pide hablar a solas por otro lado en una cena con el ministro llegan a un acuerdo con otros países sobre el plan de gaku esto dicen estar de acuerdo con la idea de que todos mueran al mismo tiempo para que no exista un nuevo dios luego mira y Saki hablan sobre todo lo que han vivido juntos y de cómo cambiaron sus vidas y frente al amanecer mira agradece que ambos no murieran en el pasado y luego se toman de la mano y regresan al refugio y varias horas después la reunión comienza vemos que gaku espera a los demás en el centro del estadio junto con naka y después vemos que los primeros en llegar fueron y el prota y detrás de ello llega yuri junto con el detective y su prometida ahí el detective a ver a gaku trata de hablar con él en eso gaku lo reconoce y recuerda el corto tiempo que hablaron juntos y ahí gaku comenta su plan de impedir que se cree un falso dios y para eso planea Otra. los tres candidatos que tiene enfrente para después es al mismo tiempo con naka y vemos que mira el plan de usar su flecha roja en gaku para convencerle y que vota a su favor para ser el nuevo dios en eso gaku le pide al prota hablar en privado pero el detective insiste también en acompañarlos Gaku acepta y todos los demás se van volando para dejarlos solos Y estando solo le pregunta a Mire si en verdad Está dispuesto a ser dios A lo que el prota le dice que sí, ya que si no hay un dios Muchas personas que dependen de su religión morirán A Gaku le dice que a pesar de que quiere salvar Tantas vidas tendrá que matar a él, Ya que no quiere aceptar a un dios Luego de esto Mire saca su flecha blanca y la apunta hacia Gaku Por otro lado vemos que las chicas vuelan hacia una de las mansiones Del primer ministro y descubren que era una Trampa de Naka, ahí la prometida trata De someterlo para clavarle una flecha roja Pero descubren que Naka ya tenía una flecha clavada y en ese momento él ataca con su flecha blanca pero ella por suerte logra esquivarlo luego vemos que Mirai le intenta lanzar su flecha blanca pero Gaku huele y la esquiva luego de esto Gaku saca su celular y le muestra una foto de Saki donde está amarrada y lo amenaza diciéndole que, a menos que renuncie a ser Dios ahí Mirai le dice que renuncie a ser Dios pero vemos que esto decepciona a Gaku ya que prefirió salvar una vida a costa de millones y después de esto Gaku saca su flecha blanca y le dice que aunque haya renunciado a ser Dios no tiene planeado dejar que Mirai huya y ahora le comenta que si no se deja clavar la flecha blanca le dirán a que a en eso los segundos pasan, y por la mente de Mirai pasan recuerdos suyos con Saki. Y de repente Gaku le lanza su flecha y le dice que si llega a defenderse como Saki en un instante. Ay, Mirai dice que hay vidas que vale más que la de él. Así que tiene decidido dejarse clavar la flecha blanca. Pero en el momento en el que la flecha estaba por atravesarlo, no se lo toma en brazos y se lo lleva volando para salvarle la vida. Hasta que por alguna razón se detiene en el aire, quedándose caída y soltando a Mirai. En eso, una esfera oscura rodea, nace y la empieza a absorber, ya que al parecer descendió a segundo rango por interferir y le quitaron la. Sale así la flecha blanca a Mirai Luego de un momento no liberada Pero ahora la mitad de su cuerpo está hecho de piedra Ahí Gaku vuelve a amenazar a Mirai diciendo que si no se deja matar. Saki morirá En eso Gaku una vez más lanza su flecha blanca Y el duda entre defenderse o dejarse matar. Pero cuando la flecha estaba por clavarse El Saki aparece frente a él y se lo lleva lejos Ya que al parecer la chica lograron convencer a Naka De que era malo matar. cuando ellas no quería morir Y en respuesta a esto Gaku le pide de regreso Su flecha blanca a Naka Pero él no dice nada En ese momento Yuri aparece detrás de Gaku con su flecha blanca Y se la lanza pero todos quedan sorprendidos porque Nace también lo salva de morir. Ya que ya había dicho que tampoco quería que él muriera. Y esto ocasiona que de alguna forma Nace vuelve a ser un eje especial. Y le ofrece otra vez sus alas y flecha blanca al prota. Pero este se niega. En eso Gaku está confundido ya que el ángel lo salvó por segunda vez. Luego esto se cuestiona de sus acciones. Y decide irse. Y para detenerlo Naka se ofrece a ser Dios prometiéndole que le dirá que hay en el cielo. Con tal que no se quite la vida para descubrirlo por él mismo. Al escuchar esto los otros candidatos aprueban esta decisión. Y así Naka se eleva y los ángeles lo rodean iniciando el ritual. Y en ese momento todo se pone de color gris. Y las alas y la flecha de todos desaparecen. Y parece que el tiempo se detuvo y solo los candidatos pueden moverse. Ainaka les dice que borró los recuerdos a todos, menos a los candidatos. Y luego les pregunta si quieren conservar sus recuerdos. O olvidar todo sobre las elecciones a Dios. Aigako le dice que quiere conservarlos. Pero Yuri prefiere olvidar todo. También mira Mirai Saki deciden recordar todo. Luego de esto, y se fusiona con el anterior dios, desapareciendo de la existencia. En eso el tiempo vuelve a la normalidad. Y los detectives junto con Yuri no saben lo que está pasando. Y con esto Mira y Saki se toman de la mano y se van caminando a casa. Y en el cielo, Naka siente como si un parásito estuviera en su cuerpo. Y dice que es desagradable. Luego vemos que Yuri ahora es su ayudante de Gaku. Y ella lo ayuda a investigar sobre las flechas, aunque ella no pueda verlas. Por otro lado, vemos a Mira que está con los padres de Saki. Y él ha venido a decirles que se casará con su hija. Los padres de Saki le dan su aprobación. Y luego él y Saki salen a caminar. Y después se van a casa donde ahora viven los dos solos. Pasaron los días y luego vemos que Nasa está mirando desde el cielo como Mira y Saki se casan. Y ella al ver eso se pone muy contenta. Luego Rive le dice que Dios la está llamando, y ella va donde está Dios, en eso Dios le pregunta a Nace que era antes de ser un ángel, pero ella le dice que no lo sabe y después se va, luego Dios se pone a ver a los demás candidatos cómo están viviendo su vida y al ver que todos están felices, él también se alegra de repente dice que tiene que hacer el trabajo de un Dios, y ve a las personas que van a morir y se sorprende demasiado de ver cuántas personas se suicidan, o matan a otros y se pregunta cómo el mundo puede ser así luego de pensarlo un rato, extiende su mano y aparece una esfera brillante, y después vemos que todos los ángeles están desvaneciendo, en eso un ángel ve de nuevo a Dios, y ve que se ha quitado la vida el mismo, por lo que dice que el cielo está acabado, y también se desvanece, después nace también se desintegra, y luego todas las personas del mundo también, y mira, y al ver eso obra Sasaki también se desvanece, y así termina el anime, la verdad al final está muy extraño, así que si quieren dejarme sus teorías en los comentarios, los estaré leyendo, y si llegaste a este punto del video, comenta Ángel, así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llegan a esta parte del vídeo también no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es muy importante, para que así yo siga trayéndole los mejores resúmenes al canal, así que de hecho esto recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.